Yo valoro el trabajo que hemos hecho el Grupo Juntero del Carrequín Ipuzkoa muy positivo, bueno, el Grupo Juntero en el que estamos integradas Esquerra Nietzsche Izquierda Unida. Es un trabajo muy positivo, está siendo un trabajo muy positivo porque a pesar de que somos dos junteros y dos junteras, nuestras iniciativas tanto de control y seguimiento de la gestión del gobierno como propuestas, han sido tanto en número como en contenido muy importantes. En este sentido también eh, no hay que olvidar que eh, pues prácticamente desde que iniciamos la legislatura estamos viviendo en una situación de, que, que todo está enmarcado por, por la situación de la COVID y ahí también hemos tenido nuestra mano tendida al gobierno foral del PNV y PSE para colaborar y hacer frente a esta situación de la mejor manera posible. Lamentablemente nos hemos encontrado con un gobierno, nos hemos encontrado con dos formaciones políticas, PNV y PSE, que han eh, despreciado las iniciativas y las propuestas del Carrequín Guipúzcoa, como lo han hecho también con el resto de los grupos. Y ha sido una pena porque hubiéramos podido afrontar esto de otra forma. Bueno, a lo largo de la legislatura hemos hecho iniciativas eh, muchísimas ¿no? relacionadas con el conflicto de las residencias, pidiendo a la diputación que se implique en resolverlo. Eh, hemos pedido que no se ponga el peaje en la 636 de ABS en Vergara, que la diputación deje de cobrar el peaje en la N1 y la N15 eh, a los camiones, porque el Supremo ha declarado nula la norma foral. También medidas relacionadas con la movilidad, la mejora de los precios de la tarifa Smuggy. ...por ejemplo, ya que estamos en Pasaya... Eh, ...que la motora se incluya también en la Mugi... ...o que se acabe de una vez por todas... ...con la obra de la lonja... ...pero yo destacaría una, eh, en especial... Eh, ...hemos hecho propuestas de modificaciones fiscales... ...para que los impuestos cumplan aquello... ...de que el que más tiene, más pague... ...es indecente, que hoy en Guipúzcoa los y las trabajadoras estemos pagando más impuestos que las empresas por sus beneficios o los que tienen grandes patrimonios. Hay que acabar con esta situación de injusticia fiscal. Hemos hecho propuestas de normas fiscales, pero nuevamente el Gobierno Federal de PNV y PSE eh, eh, se han negado a tramitarla siquiera. Es una cuestión urgente porque la pobreza y la desigualdad están creciendo en Guipúzcoa y de hecho en estos dos años ha sido el territorio donde, mayor ha, donde más ha crecido la pobreza. Urge una reforma fiscal para revertir esa situación. Bueno, pues la Guipúzcoa que queremos es que la Izquierda Unida es una Guipúzcoa feminista y desde luego una Guipúzcoa justa, equitativa y sostenible. Las desigualdades de mujeres y hombres en el territorio son muy grandes. Guipúzcoa es el territorio, por ejemplo, con mayor brecha salarial entre mujeres y hombres de todo el Estado, con lo cual queda mucho por hacer en ese sentido. Queremos eh, que sea justa, y justa significa que la riqueza esté equilibrada y que quien verdaderamente más tiene, más pague, y se pueda redistribuir así los ingresos y acabar con las desigualdades sociales. Y una guipúzcoa mucho más sostenible, donde las políticas medioambientales no sean simplemente un lavado de cara, tenemos problemas serios a ese nivel, Guipúzcoa es dependiente energéticamente del exterior, también en materias primas, y por lo tanto, en lo que hay que insistir es en el, las tres R's, reducir, reutilizar y reciclar.